Hola, en este curso vamos a hablar de Office 365 y vamos a intentar llevar nuestro centro más allá del aula. En este primer módulo veremos el entorno de Office 365 y cómo configurarlo. Esperemos que sea de vuestro agrado. OneNote es la herramienta perfecta para organizarlos y tomar notas. Gracias a OneNote podemos tener toda nuestra información en un mismo lugar, tanto la información audiovisual como la información textual. El trabajo colaborativo es un pilar básico en la educación del siglo XXI. Debemos enseñar a nuestros alumnos a organizarse y a trabajar en equipo colaborativamente. En el tercer módulo aprenderemos dónde guardar los documentos para compartirlos y a trabajar de un modo eficiente contra un mismo archivo, así como a comunicarnos entre los miembros del equipo mientras lo editamos. OneNote Class Notebook es el complemento perfecto para que un profesor pueda llevar el seguimiento de sus alumnos. Gracias a esta herramienta podremos compartir información con nuestros alumnos y controlar el trabajo que realiza cada uno de ellos sin salir del mismo programa. También tenemos un espacio donde los alumnos pueden compartir y colaborar entre ellos. Hola amigos, Sway es una herramienta muy sencilla y que se adapta a cualquier tipo de dispositivo, lo que va a permitir que tanto profesores como alumnado seamos capaces de crear contenido de diversas formas, como por ejemplo, mediante presentaciones, revistas, storytellings, etc. En este curso vamos a descubrir todos sus secretos. ¡Os espero!